Yo quería, sobre lo que has planteado, Julio, del tema de la patrimonialización y el concepto que me parece muy interesante, del exceso de patrimonialización. Creo que viene dado de la necesidad, hay una necesidad social de patrimonialización, por, pero además de un entorno social muy concreto, que son las, las grandes poblaciones urbanas. Yo creo que, entre otros factores, se debe quizá a la despersonalización de las formas de vida que hay en, en las ciudades. Y hay una especie de búsqueda intuitiva de la raíz, una necesidad, igual que obedece a otro tipo de cosas como, como el factor hobby, el haga o se le guste mismo y de repente hagamos ganchillos todos en masa. Estamos buscando el, esa conexión con, al final con la raíz, con la mano, lo que hace la mano, lo que hace directamente. y No sabemos muy bien por qué, a veces no, no, no se pueden poner palabras, no, no todo el mundo tiene la capacidad ni los conocimientos de... De focalizar qué, qué, qué está pasando y deriva en este tipo de cosas. Hay dos, yo creo que en ese sentido hay dos posturas básicas de esta sociedad. Una son las posturas dinámicas, que son las que el tejido asociativo, las iniciativas culturales, eh, la, la parte de demandar esa, este tipo de declaraciones de búsqueda e identificación. Y hay una gran parte que no podemos olvidar, lo digo desde, pensando desde el punto de vista de los gestores, que hay una, una postura, la, la, la mayoría que es de aprobación y es receptora y es pasiva, con lo cual a la hora de plantearnos todas esas acciones que estamos eh, debatiendo aquí es interesante saber qué, qué es la postura que realmente nos vamos a encontrar de, de manera mayoritaria. ¿no? Hay una segunda vía que es la de la propia comunidad portadora, pero ahí, y coincido con muchos de vosotros, claro, los perfiles de los artesanos juegan un papel definitivo. Eh, un artesano no tiene la obligación y no podemos, la sociedad general no puede, eh, darle la responsabilidad de tener la conciencia del valor patrimonial de lo de, de su realización él ya es depositario de esa tradición pero da, digamos que eh, obligarle a, a tener ese peso intelectual sobre lo que de toda la, la significancia ¿no? de, todo, de todo ese conjunto de valores del que él es eh, protagonista creo que es arrogarle una responsabilidad que no le corresponde y, que no, y no podemos eh, por responsabilidad